Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, vamos a ver cómo numerar páginas de un PDF. Lo vamos a ver de dos formas, una con un programa para hacerlo sin conexión y otra desde una web, con la cual pues no tenemos que descargarnos nada, salvo el PDF ya editado, claro. Descargamos la mejor herramienta que hay para editar PDF, que es esta. Le damos a Free download, completamente gratis. Le damos a descargar, ya que no es nada peligroso. Para instalar doble clic izquierdo de ratón, le damos a ejecutar. Le damos a Next, Next. Le podemos dar tranquilamente todo a Next, ya que no tiene virus ni programas ocultos que se instalan. La instalación son 30 segundos. Le damos a Finish. Vamos a ir a Abrir archivo, aunque también podemos arrastrar directamente a esa ventana. Vamos a... Este. Como pueden comprobar, no tiene numeración. Vamos a ir a la pestaña de Insertar. Número de página. Al hacer clic, se nos despliega este submenú, le damos a Añadir. Lo primero es el estilo, por ejemplo, una de cuatro. Hay página 1. siempre tienen aquí la vista previa. Pueden decirle que empiece a contar desde la segunda página, por ejemplo. Si ponen aquí dos, pueden también cambiar el tamaño de la numeración. Si lo quieren arriba o abajo, en el centro... Si quieren número en todas las páginas o solo en las que seleccionen aquí. El margen también lo pueden cambiar. De los cuatro costados, digamos. El color es lo más importante. Le damos a OK. Y listo. En este caso está aquí arriba. Vamos a ir a otra página. Si ven que no queda bien, le dan a actualizar. Modifican. dan a OK. Y listo, queda actualizado. Para borrar, aquí lo tenía. Bueno, ya solo queda guardar, que es en estos iconos. Guardar como o guardar. En guardar como podemos elegir dónde lo guardamos. Se guarda como copy por defecto, pero podemos cambiarlo. Vamos a guardar y listo el online sin descargar nada. La más utilizada página es esta. En los PDF dejar el enlace en la descripción del vídeo a esta página web y también al programa anterior que hemos visto. Aquí le damos a seleccionar archivo y lo cargamos. En la parte derecha tenemos las opciones. Si lo queremos en página única en doble cara, esto es más o menos como vienen los libros. En la hoja de la izquierda a la izquierda y en la hoja de la derecha a la derecha. Podemos elegir la posición, si centrada o arriba en este caso no me deja centrada, desconozco por qué, tenemos el margen, si pequeño o grande, tenemos menos opciones que, que en el programa anterior como hemos visto pero bueno igual puede valer, si queremos el primer número el 1 o el 2 o el que queramos vaya y luego tenemos también las páginas a numerar las que queramos, si queremos solo números por ejemplo que ponga página 1, página 2, luego ya eh, la fuente del texto si queremos negrita, el color aquí. Cuando esté todo a nuestro gusto le damos aquí a este botón grande de insertar número de página. En unos segundos tendremos ya el trabajo hecho. Y se descarga. Vamos a ver cómo ha quedado. Aquí lo tenemos. Página 2. Página 4. Aquí lo tenemos a la derecha porque pusimos doble cara. Bueno, nada más, ya hemos visto dos opciones, desearos feliz navidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Ayúdame con un comentario, chao, chao.